Chinomita, ¿me ayudas a hacer un central? ¿Qué te parece? Dale. Bueno, Toma, agarra la cámara. Ahí está. Mire, ¿sabe qué? Estaba trabajando con Lucas Pujadas, eh, con un proyecto impresionante que tiene, de Ciencia Ficción, y oh. había toda una zona que había que tirar abajo. Y me decía, mira, Marcelo, quiero que... que... en Argentina tenemos una expresión muy elocuente, ¿no? Quiero que me cae esa patada. Y digo, bueno, fantástico, ¿Dónde, ¿dónde va la cuestión? Había todo un toco, que había que sacar. Tocó realmente largo porque el argumento fue derivando hacia otro lugar y había que sacar toda una zona importante. Yo le digo, mira, Lucas, acá el verbo correcto es el verbo resignar. Eh, resignarse a resignar es lo que todo narrador tiene que tener dentro del... Miren, esto que tenemos acá. Esta herramienta fundamental el cuchillo, saber qué cortar y no tener miedo, que no te tiembre el pulso cuando llegue el momento de cortar. Voy a poner un ejemplo del cine, pero vale también para la literatura. Ustedes saben que el cine, lo más parecido que hay en la literatura, en el género cinematográfico, es el cuento. O sea, una película básicamente es un cuento. En un cuento siempre hay un solo centro de gravedad. Si llega a haber otro centro de gravedad, pasa como cuando vos tenés un objeto de donde el equilibrio se cae, se cae. Lo más parecido a, a una novela vendría a ser la serie, la serie episódica. ¿eh? Pero la película es más bien un cuento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un, un tema. Una película excelente, una película brillante como es eh, aquella de Giuseppe Tornatore, eh, Cinema Paradiso, eh, eh, cuenta una historia de amor, y esa historia de amor es la historia de amor de eh, Alfredo, con, con Toto, el, el protagonista. No estoy hablando de un amor homosexual, ni, ni homoerótico, ni nada de eso, pero es una historia de amor. El pibe cuando se hace grande, se enamora, está nubilado. todos vieron la película de Tornatore, el pibe está nubilado por la personalidad de eh, Alfredo, una especie de guía, un mentor que lo lleva por todas partes. Le enseña cuestiones vitales, lo lleva a, digamos, a, a conocer el cine. Y él con los años se convierte en un director, y un director bastante conocido, el pibe, que en la película crece. Hay una versión de la película, esto me lo enseñó Javier Rodríguez, un amigo y discípulo mío, Javier me dijo, mira, la película era otra, la película duraba dos horas. Después yo investigando un poco me di cuenta de que sí, era tal cual. Dos horas que no iba la cosa ni para atrás ni para adelante. ¿Qué era lo que, lo que estaba faltando? O mejor dicho, lo que estaba sobrando. Había una historia de amor adicional. Y esa historia de amor adicional era ni más ni menos la historia de amor de Toto, cuando se hace un poco más joven, con una chica del pueblo. Toto se encuentra con la hija de esta mujer. No, cuando la reconoce, yo les voy a poner un link abajo para que vean lo que fue esa escena y cómo estaba filmada. Debe ser una de las escenas más hermosas de la historia del cine. La encuentra a la hija de esta mujer. Y la primera impresión es, es que es ella, que el tiempo no avanzó, que el tiempo se quedó ahí, en el pueblito, en, en Italia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, te cuentan que en esa versión de dos horas. Te cuentan que esta mujer se casó al final con el pibe más tarado del, de la división. El tipo llegó a ser senador, a veces corresponde eso, ¿no? La película no funcionaba porque te estaban contando otro centro de la verdad, te estaban mostrando otro más, o sea, la historia de amor de Alfredo con Toto, el proyectorista con, con el futuro director de cine, y la historia de amor de Toto, ya más grande con una, una chica del pueblo que después, digamos, eh, tenía una hija, tenía toda una historia. Bueno, la historia de esa mujer y la historia del amor frustrado, el, el hecho de la vuelta en el tiempo, porque la ve también a la mujer, no solo la hija, la ve también a la mujer, ya mayor y todo. Por supuesto, son dos actrices distintas. La misma actriz que hace de la hija es la que hacía de novia de él cuando era joven. Entonces, ¿qué pasa? Se eliminó todo eso. De dos horas que duraba la película se convierte en una hora y media. Y no estaríamos hablando, piensen en esto, a la hora de decir, bueno, ¿qué saco? ¿Por qué lo saco? ¿Y quién es este tipo para decirme que saque todo esto? Yo, recuerden esta, esta anécdota, ¿eh? a la hora de estar renegando un poco con no quiero cortar, etcétera, etcétera, recuerden esta pequeña eh, enseñanza. Tornatore no tuvo ningún problema en cortar media hora de película, aquí ya sacando el montaje quedó la película que todos conocemos hoy y e, insisto, si hubieran estado esos dos, esas dos horas originales no estaríamos hablando de esta maravilla del séptimo arte así que los dejo con esta reflexión resignarse a resignar, sin eso es muy difícil salir adelante no podemos poner todo lo que filmamos, no podemos poner todo lo que escribimos en un solo paquete, porque si no la cosa empieza a desbordarse por alguno o por otro lado. El cuento es una historia, siempre una y tiene un solo centro de la verdad. Lo dejo entonces con este pensamiento y lo hacemos con todo en esto que es canal Taller de Corte y Corrección. soy Marcelo Di Marco y si les gustó, un like no vendría mal, un compartir mucho mejor y un suscribirse. Ya somos mucho más de 16.000 suscriptores. Hasta pronto.